Cansado de todo y de todos, sin fuerzas, agotado y sin motivación alguna. Bienvenida, bienvenida. Diste todo por todos, pero nadie ha nada por ti. Es hora de descansar, de tirar ese peso que tienes en la espalda y suspirar. ya que tu ser, está cansado, todo tu ser, tu cuerpo, tu espíritu, todo lo que eres, se cansó, no estás triste, no estás depresivo, sin embargo no quieres hablar con nadie, y de nada sirve empezarlo, ya que nadie te va a entender, si ni tú lo haces, te recuestas en esa habitación vacía y la soledad te llega, aunque estés con mucha gente. Oh, suspiros, mi vacío y el cantar del silencio que no me deja respirar. Sé que pasará, sé que se irá volveré, si las horas, los minutos, en esta agonía me parecen una eternidad, aún estoy, pero estoy por estar, porque nunca estoy, si me amaras, si hubiera un Te quiero mucho Si el video fue de tu lado Me gustaría me lo dijeras en los comentarios Y si crees que lo merezco Suscríbete Estaré subiendo más videos así Se despide de ti Tu amigo